Estamos en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que organizamos junto a la asociación de GCMA, al Banco Latinoamericano de Desarrollo y a ASIET, que es una asociación de empresas de telecomunicaciones en la ciudad de Córdoba, eh, Argentina. Una de las cuestiones más eh, interesantes que se discutieron en este congreso es el, cómo se hace el apoyo a los fondos de servicio universal o cómo se, se apoya el servicio universal que es básicamente llevar conectividad en particular a quienes hoy todavía no están conectados. ¿no? ¿Por qué no pensar en que los desconectados se conecten a sí mismos? Sí con ayudas, sí con acceso a espectro, a fibra óptica. Las personas de las comunidades rurales son ricas en tradiciones, en cultura, en capacidad organizativa. Ellas pueden lograr que estos servicios puedan perdurar en el tiempo. Pueden muy bien manejar sus propias redes. Una de las propuestas que se escuchó más es la necesidad de tener flexibilidad en la regulación. Antes los fondos de servicio universal estaban destinados solamente a que el gobierno encontrara la forma de extender las redes de, de, de telecomunicaciones y hoy es la necesidad de integrarlo con la agenda digital porque ya las telecomunicaciones significan también llevar salud, llevar educación. Que no sea solamente el gobierno o los operadores los que están llegando a, a cubrir esa necesidad, sino también estos modelos alternativos como las redes comunitarias que, están, que estamos viendo cómo se despliegan cada vez con mayor frecuencia en todos los países de la región y del mundo también. Que los estados deberían, los gobiernos deberían dejar de oírle a las empresas y deberían empezar a oír a aquellos que, como digo, habitan el otro lado de la brecha que son los afectados a los que estas empresas no miran, no representan. Y entonces sí podríamos quizás entender que si utilizáramos los fondos del Servicio Universal para ayudar a la gente organizada en sus territorios a construir su autonomía, su comunicación, entonces sí le estaríamos dando el destino razonable a, a esos fondos